Es mentira, porque incluso yo llegué hace una semana que yo estaba en los Estados Unidos, entonces no hay forma de que me tengan secuestrada. Pero eso no es la primera vez, es que ella es mentirosa, ella miente. ¿Por no qué sé, viene no eso? No sé por qué razón. ¿A qué viene eso? Eh, Hay un tema ahí de negocio que yo le daba cosas a vender, pero ya luego yo dejé de hacer negocio con ella porque ella habla mal, muy mal educada y una cuantas cosas y que ella hizo que estuvieron mal. ¿Desde cuándo te conoces con esa persona? Hace muchos años. Pero la verdad ya esto se salió de control. Entonces, ¿No te lleva algún interés ella o a tu esposo? Eh, por lo que veo sí, por lo que veo sí. ¿Por qué te daño tanto a tu esposo y eso? O sea, lo que yo entiendo es que ya esto no es por negocio. Que ya ella lleva algo más. Pero que yo no hablo con ella, no tengo comunicación con ella, no tengo cómo hablar con ella. Porque no tengo teléfono de ella, no tengo contacto con ella. Fuimos a, a la... Aquí a, donde pone, aquí a la salida de Santo Domingo a poner la denuncia porque ella me mandó también el 911 a la casa y me mandó la policía y yo fui desmentí todo eso, pero por lo que veo la justicia le hace caso a gente loca porque nada más una loca se le ocurre decir una cosa así. O ella dice que te tienen embrujada. Que eso te tiene... es mentira, eso no es mentira, como que embrujada, Pues yo estoy trabajando, yo me fui de viaje, me fui de vacaciones, regresé, o sea yo estoy bien de mis cinco sentidos. La que está lo que ella, ¿Tú? es la que tiene que tener presa. Y viniste aquí a, a presentarte para. No, claro, porque dime uno el problema y sin saber. O sea, no. Cuando ella supiste... es la que tiene que estar presa. Ella es la que tiene que tener presa aquí. Cuando sí. supiste esta noticia en el día de hoy. ¿no? Y yo ya tengo ya. A mi ticket de vuelo de que yo regrese O sea, que, que tengo prueba de que yo ni siquiera estaba aquí. O sea, no hay forma. ¿Cuál es el nombre tuyo? Ya Jaira Isabel Tavares Cualquier cosa que le suceda a tu, un familiar tuyo tiene responsabilidad. A ella. No un familiar mío, a mí. Porque conmigo el problema. ¿Cómo ella se llama? Ana Lady. ¿El ella vive ahí en barrio lindo. Oh.